horas de la mañana el paro que lleva a cabo a Nadegas y los comerciantes que ofrecen servicios en la venta de combustible ha perjudicado a cientos de ciudadanos que desde tempranas horas se desplazaban a su trabajo la asociación nacional de detallistas de gasolina Nadegas, regional nordeste hace referencia a la existencia de supuesta mafia dedicada al contrabando de combustibles para su venta ilegal en el mercado nacional en la cual determinadas autoridades estarían involucradas ya tolerando esa actividad delictiva o participando directamente en la misma. Las estaciones permanecían cerradas ante la convocatoria hecha por los miembros del gremio. Sin embargo, no todos los propietarios de estos establecimientos acataron la decisión. En el centro de esta ciudad de San Francisco de Macorís, solo una estación mantenía ofreciendo servicios, largas filas, caos y ciudadanos esperando preocupados. Bueno, esto me corrió a mí de sorpresa, yo no sabía nada, pero yo pienso que esto no está bien, porque el pueblo no se puede mover sin, sin gasolina. Aquí tiempo, un cochero, voy a tiempo aquí. ¿Cómo debe esta medida? Lista, la medida está lista. Camino de Venezuela, sin luz, sin agua y sin, y sin gasolina, ya tú sabes. Critican la falta de capacidad del gobierno para resolver la situación y así evitar el caos. Está esto, está malísimo esto aquí. Solamente está bomba gasolina. La única que está testeando gasolina es esta. Después ninguna. ¿Fueron avisados ustedes a tiempo? Entonces no, está no, no, no, no, no, nadie, nadie. Nadie, nadie sabía nada. Que esto está mal porque el gobierno no puede estar subiendo la gasolina toda la semana y los pobres pasando trabajo. Esto da pena que esto esté... Te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 ...tendrá el Estado más facilidad de poder bajar los precios de los combustibles. Es decir, esa medida que nosotros exigimos también te, tendrá efecto en el valor de los combustibles... ...por tanto, del costo de la vida. El paro fue convocado desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Sin embargo, cientos de ciudadanos se quejan del gobierno y las medidas tomadas, por lo que piden un acuerdo rápidamente para evitar estas situaciones. A esto se suman las largas filas que han tenido que hacer para abastecerse de combustible. Critican la medida que fue tomada a último momento, sin previo aviso. Para NTN, reportó Joan y Paulino.